Uh -oh. Yeah. Encontrar, yo no sé ni dónde estoy, tú no sabes dónde vas Porque esta ciega como yo Y no quiero más este hombre